Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches Debido a las recientes noticias de que Empresas como Cambridge Analytics vendían nuestros datos Obteniéndolo de redes sociales tales como Facebook Hoy os voy a enseñar cómo eliminar vuestras fotografías Y posteriormente eliminar de manera definitiva Vuestra cuenta de Facebook ¡Empecemos! Lo primero que tendremos que ir es a nuestro perfil Para ello seleccionaremos... En la barra superior, vuestro nombre, perfil, bien. Después iremos a la pestaña de fotos. Voy a enseñaros dos maneras de eliminar vuestras fotos. La primera es la más sencilla. Iremos a nuestros álbumes y veremos los álbumes que tenemos. Vale, vemos que tenemos... Álbumes para eliminar, que es un álbum que me he creado específicamente para eliminarlo, fotos subidas con el móvil y fotos de la portada, fotos de la biografía. Vale, si nosotros damos a los tres puntitos veremos la opción de eliminar álbum. Esta será la opción más sencilla ya que podremos eliminar varias fotos a la vez, por lo que recomiendo que vuestras fotografías las tengáis agrupadas en álbumes Ya que otras fotografías que no se hayan subido en un álbum específico Tendrán que eliminarse una a una Vale, pues vamos a eliminar este álbum Eliminar álbum Y así, con dos clics, un álbum entero de fotografías ha sido eliminado para el siguiente ejemplo lo que he hecho es subir varias fotografías Como vemos aquí en nuestros álbumes aparecerán fotos de la biografía Pero si le damos a los tres puntitos Veremos que solo nos aparece editar Y no como anteriormente en nuestro álbum personalizado Nos salía lo de eliminar álbum Si clicamos en el álbum de fotos de la biografía Nos saldrán las fotografías Entonces si le damos a este lápiz no saldrá el botón de editar o eliminar Seleccionamos y le damos a eliminar esta foto Vale ¿Qué pasa si tenemos demasiadas fotografías Y tenemos que eliminarlas una a una? Sería un dolor de cabeza que queremos evitar Para esto he ideado un script de javascript Que nos permitirá eliminar las fotografías Sin tener que mover un dedo para esto daremos clic derecho en el ratón en cualquier sección de la página y le daremos a inspeccionar en nuestro navegador Chrome. Viemos a consola y pegaremos nuestro script que dejaré en la descripción de este vídeo. Si le echamos un vistazo a nuestro script veremos que seleccionará el enlace que ponga editar o eliminar. Después hará un set timeout que significa que esperará un segundo mil milisegundos y posteriormente le dará a eliminar esta foto después hará otro set timeout por lo que esperará otro segundo y le dará a el botón confirmar o submit es lo mismo de darle al botón editar eliminar eliminar foto y después aceptar el diálogo vamos a probarlo le damos enter para que se ejecute Y ahí lo tenemos se ha eliminado nuestra foto cuál es el problema de aquí que la página se recarga y esto es un script que tenemos en consola entonces una vez que se recarga la página ya no se vuelve a ejecutar este script ¿Qué podemos hacer pues os voy a enseñar una extensión llamada tampermonkey que veremos a continuación la instalaremos desde los tres puntitos de personalizar y controla Google Chrome. Iremos a más herramientas y luego posteriormente iremos a extensiones. Abrir Chrome Web Store. Y buscaremos Tamper Monkey. Tamper Monkey, aquí lo tenemos. Le daremos a añadir a Chrome. Yo, como ya lo tengo añadido, no lo necesito añadir de nuevo. Posteriormente volveremos a ir a nuestras extensiones. Buscaremos Tamper Monkey. Iremos a detalles y tendremos que activar nuestra extensión si es que no está activada. Después iremos a opciones de extensión. Y nos saldrá nuestro dashboard de Tamper Monkey. Después tendremos que ir a añadir script y tendremos que copiar el script que hemos usado antes dentro de your code here. Y en match ponemos la dirección de nuestra barra de dirección. Y al final del todo ponemos un asterisco Le damos a guardar Posteriormente tenemos que ir a configuración Y tenemos que elegir configuración Document Start De nuestro script de TamperMonkey Volvemos a recargar nuestra página Y ahora sí Se eliminará la foto Y otra vez Ejecutará el script una vez se vuelve a recargar la página de Facebook. Y ahí tenemos nuestro script eliminando. Lo bueno de esto es que es como un script del propio navegador. Ni siquiera tenemos que estar en la página. Por lo que podemos estar navegando o estar usando el navegador. Sin tener que estar viendo cómo elimina las fotografías. Y una vez acabado veremos que ya no tenemos ninguna fotografía. Para que el proceso de eliminación se detenga tendremos que ir al icono de tampermonkey y le daremos a desactivar después podemos ir a nuestro dashboard de tampermonkey y también desactivar el script que hemos hecho anteriormente para que si volvemos a habilitar en algún momento tampermonkey no se ejecute vale pues ya tenemos nuestras fotografías eliminadas de nuestro perfil Ahora os voy a enseñar cómo eliminar vuestra cuenta de Facebook, simplemente tienes que ir a facebook.com barra help barra delete account, ya nos aparecerá la opción de eliminar la cuenta y le daremos a eliminar la cuenta, meteremos nuestra contraseña, después meteremos el catch up y le daremos a aceptar y esto eliminará nuestra cuenta por completo. El proceso de eliminar la cuenta tardará alrededor de 90 días, además durante dos semanas la cuenta estará desactivada, por lo que podrás volver a reactivarla y recuperar tu cuenta por completo, pero solo durante esas dos primeras semanas. Después de esos 90 días, la cuenta desaparecerá permanentemente. Otra opción que yo no conocía y que considero que es bastante interesante y merece su mención es la de poder legar tu cuenta a un contacto o eliminar la cuenta cuando has fallecido. Por tanto, si se constata tu muerte, Facebook eliminará tu cuenta permanentemente. Otra opción es la de elegir un contacto legado. Esto permitirá fijar publicaciones en tu biografía a ese contacto, pero sin poder publicar en tu nombre ni ver tus mensajes, además este contacto podrá elegir cuándo eliminar tu cuenta. Estas opciones se encuentran en configuración, general, administrar cuenta. Pues este ha sido el tutorial, espero que lo hayáis disfrutado y os haya sido útil. ¡Hasta la próxima!